¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Como les dije, es la segunda entrevista aquí de este Güey TV. Estamos por Pirona Radio y hoy nos invitamos aquí a nuestros amigos de Graficans Colectivo que quiero que se presenten en este momento. Por favor, si ¿sí me regalan sus nombres, banda. Saludos, yo soy Kraken. Este Mi nombre es Damián y mi tag es este, Dual. Este, mi nombre es Juan y me conocen como Spat. ¿Qué hubo banda? Yo soy Miguel Ángel, alias Roart. Bueno, pues ya los conocen, ellos son Graficans Colectivo. ¿Desde qué año se brinda este espacio de Graficans Colectivo aquí? Este ¿Es nuevo? ¿Tiene mucho tiempo? ¿Qué onda? Realmente es algo muy joven. Eh, llevamos aquí un año. Aquí, llevamos pero como aquí un colectivo, año. pues... Pero, sí, como colectivo. Llevamos como un año. Mm, apenas el que va a cumplir este año con nosotros va a ser Miguel, va a ser Roar. Eh, sí, así... Con este espacio. O sea, un, un año aquí, pero en general, aquí aquí en un año. En, es lo que ya es gráficas Colectivo. un Año, año y fracción, año esta alineación Sí, en este espacio y en la alineación, sí. Oh, está genial. ¿Cuáles son los proyectos para el 2020? Hay un chingo. Cuéntenme <risa> los más importantes, por favor. Los que vienen bueno, más cerquita, pues. Bueno, el, el más cercano, pues, es que ya lo estamos como capitalizando. Ya lo tenemos aquí como... Bueno, lo estuvimos trabajando y se empieza a dar y a dar y a dar. Es como, bueno, incursionamos mucho en la onda del tatuaje porque pues también es como arte, ¿no? Vamos, nada más cambia lienzo, este, pues nos dedicamos a, a la pintura, a todo tipo de, de trabajos. Por Entonces, cierto, él me hizo este, ¿eh, Banda? Uh -huh. Él es, si busca a alguien, el autor de este tatuaje es... Un árbol bien Rock. torcido. <risas> y este... <Como> el dueño, <risas> bueno. <risas> Pero... Por decir, ahorita lo que traemos en sí es eso, o sea, como hacer crecer todavía un poco más este el estudio de tatuaje y pues seguir creciendo y seguir aprendiendo en el tatuaje. Porque yo siempre he dicho que pues, nunca, nunca uno termina de aprender algo y siempre le encuentras algo distinto y algo nuevo. Y el chiste es como seguir creciendo, avanzando. Entonces ahorita lo que tenemos como, como meta es como hacer más grande esto de, del tatuaje aquí dentro del colectivo y, pues, no sé... ¿Quién está tatuando en el colectivo? Este, ahorita está tatuando Kraken en un, su área de trabajo. Bueno, ahorita ya a ver si pasamos a conocerla. Vamos. Y yo estoy tatuando también en mi área de trabajo. Pero por decir, en, en este caso que Spad está en el proceso de, de, de aprendizaje, pues, como yo siempre lo digo, a lo mejor es su área ahorita de Kraken y mía. Pero aquí nadie tiene como algo fijo. Porque por decir, si un día yo no estoy, pues, él puede usar el, el área donde yo trabajo y así. O sea, es como colectivo. Sí. O sea, si alguien quiere acercarse a ustedes, conocer un poquito de sus, de, de su arte, de todo lo que manejan, porque ahorita vamos a ir para allá, de hecho, es lo que sigue, pero ¿cuáles son sus redes sociales? Si nos pueden compartir, eh, personales o ya de plano del colectivo, por favor. Pues cada quien que diga las suyas si y al final también que digan las de colectivo. Bueno, eh, Bueno, las del colectivo, eh, en todas las redes sociales como lo es Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr... Eh, correo. El correo es como Graficans. O, sea, o Graficans Colectivo. Graficans Colectivo perfecto, entonces bueno, pues ya los oyeron amigos, ellos son Graphicans Colectivo estamos aquí en este Güey TV y en un momento vamos a ver qué es a lo que ellos se dedican y qué están haciendo, porque honestamente creo que es muy, muy, muy importante que conozcan su trabajo, porque tienen una onda bastante sana, bastante importante, es que si ven ahorita los lo que tienen ellos para enseñarles, realmente les va a encantar, les va a ser súper, súper interesante aquí el joven Roart hace tatuaje, como les dije, este lo hizo él él, yo he visto trabajos de este biografía ha hecho también con platina apóxica algunos este, Pintura trabajos. Al óleo. Pintura al óleo. es correcto. Aquí los jóvenes también. Yo no he visto todavía mucho. He visto más fotografías de ellos. He visto más tus fotos, viejo. Me gustan mucho tus fotos cuando van a los pueblos. Eso me, eso me gusta mucho. Y quiero que ahorita también, sí, que, que digas también la página para que vean ese trabajo. este Vamos a tener en la página de pirolaradio.com. Nos van a compartir unas imágenes de ellos. Si gustan, por favor, para darle clic, denles un like también. Y si necesitan el número de contacto también con nosotros, nosotros los conectamos con ellos. Este, recuerden que nuestro correo de contacto es contacto arroba .com. Estamos por Pirulor Radio y quiero que lo, lo tengan muy, muy conscientes. Son jóvenes, son este, emprendedores porque finalmente ellos no están este, requiriendo el apoyo de externos más que del gobierno que les está brindando los espacios y, y algunas que otras latillas. Y eso está bastante, bastante Genial Y yo quiero agradecerles principalmente porque nos dejaron entrar aquí a, a la Covachita, aquí a la Grafin Cueva, no sé cómo le digan. Está muy padre y la verdad, son geniales chavos, Danet.